Y buenos días, Yerjan. buenos días, Fulvio, buenos días los amigos que Gracias. están y buenos días los amigos que están eh, mirando el programa eh, en este momento. Miren, hay una noticia que involucra el sistema judicial, y es que el Procurador General de la República, Yanarain Rodríguez, solicitó al Consejo del Poder Judicial que habilite jueces de ejecución de la pena para atender solicitudes encaminadas a que presos mayores de 60 años afectados por coronavirus puedan cumplir su condena en prisión domiciliaria. Mediante un comunicado, la Procuraduría General de la República informó este el recién pasado domingo de la iniciativa de cambio de modalidad en el cumplimiento de penas de prisión en establecimientos penitenciarios por la de prisión domiciliaria por periodo de hasta 60 días los creo que reúnan esas condiciones bueno, el máximo representante del Ministerio Público Pero, hizo la solicitud de manera formal, mediante una carta dirigida al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial Luis Henry Molina, y además y demás miembros de ese alto órgano judicial mm. bueno, aquí hay cosas que decir bien, aquí hay cosas eh, que comentar, y es el hecho de que en definitiva eh, gracias bueno, ¿Cuántos presos pueden haber condenados que tengan, eh, hayan sido diagnosticados con coronavirus? Eso habría que, eso habría que determinarlo, quizás no sean lo más. El gran problema nuestro no son los presos que están condenados, que es lo que le está planteando, sino los preventivos. Señores, ahí hay presos preventivos que están eh, por, no pa, por no tener para pagar una fianza de tres mil pesos, por ejemplo de 5 mil pesos por ejemplo y eso definitivamente que eh, afecta bastante afecta muchísimo eh, la situación de la cárcel, sobre todo que estamos hablando de un lugar que es básicamente un sitio eh, hacinado recuérdense que todos los no todo el sistema carcelario está dentro del nuevo modelo de gestión penitenciaria sino que hay dos modelos, el modelo antiguo, el modelo tradicional, como se dice, y el modelo, el nuevo modelo de gestión penitenciario, que es mucho más, eh, mucho más, digamos, inteligente en el manejo del reo. Ahora bien, el, ambos modelos, sobre todo el antiguo, el modelo tradicional, es un modelo hacinado, es un modelo donde no hay nada, es un modelo donde son lugares, donde un espacio construido para 25 personas tiene 150. Y eso definitivamente crea una situación sumamente grave eh, con el tema del coronavirus y el tema de las cárceles en este momento. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, muy en cuenta. El problema no es los presos condenados, el problema son los preventivos. Aquí hay una cantidad de gente que está preso de manera preventiva virtual, digamos, porque no tiene para pagar una fianza, una garantía. Esa garantía pudiese ser, eh, qué sé yo, suprimida, cambiada por otra modalidad mediante un acuerdo entre el juez y el Ministerio Público a fin de que esa persona salga, sobre todo si no estamos hablando de casos graves o muy graves. Pero en definitiva tenemos que hacer algo con los presos preventivos más que con los presos eh, que son condenados por esas circunstancias indudablemente que los, los condenados actualmente no son tanto. bueno, para que tengan una idea si nosotros tenemos 36 y 36, 38 mil presos en las cárceles nacionales el 65 66% son preventivos si usted le, le, le mete el API, usted se dará cuenta la cantidad de presos preventivos que nosotros tenemos son 20 mil presos preventivos y eso, indudablemente, que ahí hay gente que a lo mejor no se le pueda probar, que su caso lo puedan ser descargado que se hayan pasado los plazos. Todas esas cosas pueden pasar. Mientras tanto, están cumpliendo una prisión que no le correspondería, porque al final se determina o que no cometió el hecho o que, o que no hay prueba para poder probarle el hecho que supuestamente cometió. Lo que quiere decir que en vez de trabajar con los presos condenados, hay que trabajar con los preventivos y desasinar las cárceles tradicionales sobre todo, porque en el nuevo modelo, independientemente de las precariedades por las que atraviesa y hace tiempo que viene arrastrando una serie de situaciones, independientemente de, de todo eso, hay niveles que se pueden manejar porque hay más espacio, hay gente más especializada en el manejo del reo, etcétera, etcétera. Por ende, yo hago un llamado al Procurador General de la República para que en vez de los presos condenados, por lo menos, además de los presos condenados, que también vea la situación de los presos que están eh, preventivos, sobre todo aquellos que no están en la calle porque no han pagado la garantía. A gente que le ponen una garantía que es imposible pagarla, 500 mil pesos un pobre en efectivo, no es verdad que lo va a encontrar. Cuando usted se encuentra con casos de eso, diga, bueno, búsquense un garante y le vamos a a poner en libertad, cambiar la modalidad, porque eso lo permite el código. No estaríamos haciendo nada ilegal, absolutamente nada ilegal. Lo que estaríamos haciendo es cambiar una modalidad por otra, con la finalidad de que esa persona cumpla adecuadamente esa modalidad. Ahí está, por ejemplo, el caso de la prisión domiciliaria, que se puede hacer con los presos preventivos también. O sea, no es solamente eh, prisión preventiva, sino domiciliaria, con vigilancia o sin ella, en este caso sin vigilancia, porque ¿para dónde va?, Toda la policía que anda en la calle está vigilando a todo el mundo, incluyendo al preso que está en su casa, que tiene que estar en su casa. Lo que quiere decir que indudablemente que es necesario que veamos otra, otra modalidad, otra, otra manera de enfrentar el problema de la prisión eh, preventiva y de los reos, porque ahí hay una situación grave que puede explotar en cualquier momento y si explota, nos vamos a desgarrar la vestidura. Yo se lo garantizo. Gracias por la oportunidad de permitirme mi comentario del día de hoy. <risa> así es, así es. Fulvio, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí escuchando al doctor Amado. Que Tú tienes un mensaje es que un... darle a la población. Sí, antes, de, antes del mensaje, OANET, yo quiero decirle que la mayoría de los policías que están aquí son nuevos, no son de aquí, y, y andan haciendo su trabajo. También el, el, el, el, el director de aquí, el general, fue trasladado también, sí. y ojalá y no sea porque haya dado positivo. El hecho es que andan en las calles haciendo su tiempo. trabajo, sí. Sí, eso es. Andan haciendo su trabajo y no se le da protección. Eso es una pena. Hay que darle protección. Tienen muy poca protección. Me he visto en el cuartel de la Policía Nacional entrando y saliendo, haciendo su trabajo, su labor diaria y de noche, pero no tienen protección. Se están arriesgando demasiado, ¿bien?